El director regional de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social, DIDA, con asiento en esta ciudad, Bernabé Matos, dijo el servicio a los afiliados a las aseguradoras de riesgo de salud humano ha regresado a la normalidad gracias al acuerdo arribado. Se ha llegado a un acuerdo preliminar que estaba firmado desde 2007, se decidió ponerse en ejecución. Obviamente eso viene a dar tranquilidad a la población. Porque la intención que yo tenía, el la de de la se iba a hacer extensivo con las demás ARS, administradoras de riesgo de salud. Es, es un conflicto de intereses. Obviamente cuando el, el, el afiliado, el trabajador, se siente afectado en sus derechos quiere, o quiere saber si le cubre o no le cubre el seguro, viene por aquí a hacer su consulta o hacer su reclamación. Por eso aquí nosotros, a la persona que viene, ya sea por procedimiento, por analítica de estudios o por medicamentos, simplemente le levantamos un caso. Yo no nada que y le da respuesta. Recordamos que desde el pasado primero de mayo, médicos y clínicas suspendieron sus servicios a los afiliados de la ARS Humano en protesta por incumplimiento de acuerdos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.